Vale, o sea, le clavo una flecha a la velocidad del trueno eh ¿Qué cojones, tío? Son mal rolleros, eh, los caníbales estos, tío O sea... Ah. O sea, ¿en serio estás vivo? Bro, no entiendo Qué puntazo, cabrón Gente, que es un gigante, bro Gente, que es un gigante Dios, menos mal que me ha llevado la corriente What? Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo que no muriera. Lol. ¿Qué cojones? A ver... ¡Oh, ¡Cabrón, viene por mí! Pero dispara ya, capullo. ¿Por qué hace el gilipollas? Yes. Vale, nada, o sea, eres mongolo. ¡Qué subnormal, eh! Menos mal que está empanado ahí, gente. Vale, o sea, la has tuneado durante un breve periodo de tiempo. Se cae, se cae. Voy a aprovechar. Era un gigante, cabrón. Era un puto gigante, tío. ¿Qué narices le pasa? O sea, ¿qué? O sea, vale. Está, está. Dice que está adentro, ¿va? Vamos a, vamos a hacernos otra vez la cueva. Se supone. De todos mientras que entra la animación y tal, voy a verlo, ¿vale? Eh, cueva. Está la cueva. Pistola de cuerda. Aquí está. La pistola de cuerda está. Si es que pille la cruz, tío. Ubicación al final eh, de esta cueva, al final, ¿vale? Vamos a ver Vamos a ir con el mesqueiro O sea, es que encima tengo la puta ¿Sabes? Que no lo entiendo O yo morí y lo looteé en un principio O no lo comprendo O sea, se supone que está al final Como ha dicho, ¿no? Vale Vale, la ta comida de gatos No puedo pillarla Nada más, tío Sin la linterna no ve una mierda, tío Eso también es cierto Es que no se ve nada, tío A la verga, güey Vamos a darle Eh... Ya me la looteé entera Se supone que no debe de haber Ningún tipo de bicho Se supone sí Vale, no, no, no Ya decía yo, espera Aquí, no Vale, son bengalas, aquí, nada Al final de la cueva, eh, me voy al final de la cueva Atentos, eh, a ver Como está ahí, tío, lo haya eh, pasado por alto Me cago en la leche Vale, me la lute, eh. o sea, vuelvo a repetir No debe de haber ningún puto bicho Debe Vale, o sea, de puta madre Puta, qué rico eh, y las pastillas que no cabían en el stock. os no acordáis que aquí tuvimos una batalla campal, ¿sabes? Nada más empezar el juego, ¿sabes? Coño, la primera cape que está ahí. Vale, pues. Será por el otro lado, ¿sabes? Wrong way. Están en una piedra, en un maletín. A ver si suerte, tío, de encontrarlo, bro. Vale, será por aquí. Ok. Es verdad, estaba donde el bebé, ¿no? Entiendo, ese sería el final de la cueva donde estaba el bebé, ¿no? Qué hijo de puta, tío. Aquí está el bebé, ¿no? Sí, tío. El bebé y el C4, ¿sabes? Bueno, a ver, os la dedico, gente. Esto, esto va para la afición uh, Vamos a meterle un, eh, un C4. Do you want a C4? A baby. I'm sorry, bro, for you. Bye. Vale, aquí es donde pillamos la, eh, la mirada de la cruz. Ok, recapitulando, capítulo 1. ¿Alguien quiere bebé? O sea, va, va, va, hermano pilló los brazos, ¿sabes? Cringe. Mano, déjame pasar, coño Si no eres una puta madera ¿Por qué haces ruido de madera? Vale, entiendo que aquí hay un montón de mierda O sea, el bebé que explotó hizo capún Vale, se supone que estará por aquí, ¿no? Se supone A partir de aquí yo sí me lo luteé todo, ¿no? ¿no? no. O sea, aquí sí que me lo luteé, ¿no? Sí que lo hice Entonces, tío Ah, no, pues no ¿Qué cojones? Gente, o sea, me tengo que quitar del medio este Ya Vale, vale, vale, vale, vale Vale, vale, vale, ya entiendo lo que pasó la otra vez Ya lo entiendo, sí que me lo hice, pero Hubo un fallo, hubo un fallo Y ya sabéis cuál es el fallo, ¿no? O sea, el porrazo Que le tengo que meter aquí a los bichos, me cago con 10 Tírale esto, cojones, cabezón ¡Hostia, que me estoy yendo para donde no es! ¡Uh! Vale, un par de ellos tiene que haber muerto, o sea, la verdad no Me cago con panete el puto mutante este cabrón ¡Hijo puta! ¡Hija puta, ¿estás viva! Me cargaré a todos tus aliados Cerda Uy, ¿es así, Qué locura, cabrón O sea, cuánta piña había ahí Entiendo que entiendo que no pillé el de esto porque creo que morí, ¿no? Entonces, en mi mente fue Sí que lo looteé, porque en verdad sí lo looteé Pero morí cuando salí Porque no estaban todos estos bichos O sea, cuando entré, entré súper tranquilo de chile, No había nada, tío Ya que estoy, me llevo la mierda de su piel Su piel tétrica y terebrosa lleno de poros asesinos Vaya cachaco, ¿eh? Debe de haber dos más, ¿no, tío? Es que es mucha tela, cabrón. No? Vale, bueno, sí, ya que estoy easy, easy, easy loquito, ¿sabes? ¿Qué cojones, eh? O sea, fuera de conia, eh, brutal, ¿eh? Literalmente, ¿qué cojones le pasa, tío? I can't. What the fuck, ¿eh? Vale, estamos ready. Eh, vale, se supone que está al final de la cueva. Look at my mommy, without hands. Bueno, en verdad, venga, vamos a pillarlo. Ya que hemos matado a tantos mutantes, vamos a pillar a su carne. <risas> Literal, ya me jodería. Vale. Vamos a ver por qué. ¿Eso qué es, tío? Dime que tengo bola, por favor, ellos No tiene. Así tiene, de puta madre, gente. Qué mal rollo, es el bicho araña, ¿no? No le ha quitado nada, gente Creo que estoy haciendo demasiado ruido, tío Vale, nada, me va a pasar igual Hostia, hostia el pánico, hostia el pánico, gente Esto es lo que me pasó los otros, la otra vez, tío El maldito puto pánico ahí también un bicho CMS, joder, cabrón Vale, gente, nada, esto se viene sido un poquito de pam, pim, pam, pim, pam Por aquí, o sea, el ready Ready for the fight reloj eh, coño, me tengo que hacer dos 12-4, yo creo que sí, lo, lo reviento No obstante, vaya, si me puedo poner la... O sea, un poquito más de armadura polimétrica Esta de los huevos, estaría No, no, vale, no pasa nada Don't worry about this eh, Esto, esto, esto, esto Esto, esto, esto Estamos uf. Vamos a ver qué pasa Son, ya, ya entiendo por qué no pillé yo lo de el, el Garfio Coño, es que me mataron, joder Uf, uf, uf Vale, tengo que tirar No, mierda, hijo de puta Mira por mierda toda. Desgraciado, tío Es el bicho, eh Muere Vale, creo que ha muerto ya, ¿no? O sea, me acabo de fumar toda la puta munición entera, pero ha muerto. Creo que todos, ¿eh? Joder, macho. Nada, si los C4, eh, el juego sería imposible, tío. frago ya no miento, ¿eh? O sea, literal, es una pasada, tío. Vale, no tengo munición, solo sé, pero bueno, no obstante. Por si acaso, por si acaso, ¿vale? Nunca mejor prevenir que curar. Vamos a meterle bien durito. Toma más Vamos a hacernos dos C4 más, sin fresquito. Y nos metemos ya para adentro a pillarlo de Garfio que como no está ahí medio cabreado, eh Me cago en la leche La madre que la parió, tío Vale Uf Marga, está toda la munición de pistola La verdad no ha sido nada grato Ni mucho menos A ver eh, ¿Me dejas pillar el hacha? Porfa Bueno, esperado, tío O sea, es por esto Que no me dejas pillarlo Sí, ¿no? La madre que te parió Vale, nos quedaría el Siamé Que está ahí adelante, ¿no? El bicho Siamé Que creo que ha implosionado No, sí, no Hijo de puta Mira que lo odio Este es súper duro, tío Súper duro, eh eh, vale, cuerda. Entonces, aquí está el otro puto bicho, ¿no? Tío, para Vale, nada. O sea, demasiada piña había aquí, demasiados mutantes, gente. No me jodería. Demasiado, bro. Y creo que hay más, ¿eh? Incluso. Vale. Vamos a comernos eh, la soft meat. O sea, la sopiña. Sloppy meat, me encanta, tío. Tenemos esto, que es Molotov. Eh, vale. Hostia, mira, sí que le puedo quitar a este también la piel ¿Qué cojones? What? What the fuck is this? Vale, nada, o sea, esto es lo que hemos... Ahora... Vale, vale, vale, vale, bro, no me las tires Vale, se la está tomando, menos mal Su muela, sí me la... O sea, es que es mejor comérmela y ya estaría, por lo menos eh, Vale, pues vamos a buscar, pues que debe de estar Al final de la... de la cueva Lo malo es que creo que aquí había más bichos, tío Creo, ¿eh? Si mal no recuerdo, claro Un poco cagón, ¿sabes? Soy, ¿no? Eh, a la hora de luchar estas cosas, tío, porque es que no sé Una mierda, si tuviera ya la, la Maldita linterna, sería muchísimo más fácil Todo Vale, aquí es donde estaban ellos, ¿no? Estaba el de... ¿Estaba el de por arriba o qué coño? Vale, o sea Alaban a Dios eh, satánico A, a Lumba Baba. La madre que le parió Vale, creo que era aquí, ¿no? Aquí sí que había más bichos Tío, voy a tirar, aunque sea, una, una bengala Porque no me fío ni de conia O sea, mala Sí, tío, lo estoy viendo ahí al hijo de la gran puta ¿Será? Creo que sí, ¿eh? Creo que aquí estaba el otro siamés de los huevos, ¿eh? Vaya tela, cómo tengo que luchar la zona, ¿eh? O sea, tócate la polla Tócate la polla, chaval Y Encima voy a ir con eh, la antorcha por si acaso No veo nada, tío Vale, esto es parte del lore. Y aquí no hay nada, ¿no? Solo sea, no está el Garfio, no tienen nada, los cadáveres, vale. Pues seguimos hacia adelante. A toísima. A peso partido. Y aquí me tiene que pegar susto, ¿no? Jansker, el bicho de los otros días. Creo, ¿no? ¿Dónde está, eh? Me, me va a caer de la pared, tío. No sé, bro. No sé que me va a caer de la puta pared. La cuestión es de dónde. Allí está, no son los bebés, tío, ¿no? Sí, tío. Vale, los veo. Y subo la apuesta. O sea, digo que un C4 equivale a 3 o 4 de ellos. Caos, eh. O sea, vamos a darle. Están allí, gente. Los veis, ¿no? No tiene sentido los bebés en este juego. Vamos a meterle otro. Wow. Creo que ya están todos, eh. Muertos, digo. Vale, puto, puto fetos mutantes, tío. Esa fra, de coña. La vida, eh. Me acaba de dejar un poquito sordo. Vale. O sea, ok. No veo nada, tío, otra vez de nuevo. Hostia, mira por mí. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta Qué cabrón, meten telas, tío Fra de coña, meten telas, tío O sea, los bichos estos Igualito que en el 1, tío En el 1 eran bichos eh... Hay más Inse Inservible, joder Puto perro No tiene sentido el gritaco que ha metido eh, El puto bebé, tío eh, Mutante Vale, se supone que estoy al final, ¿no? ¿Está aquí? No, mierda se supone Se suponía Al final de la cave Pero hay mucho más, ¿no? Vale, dinero, dinero, dinero Ok Por aquí Let's go Easy Clapeamos por aquí Hacemos así Que bing, que que boom Nada Nadita Nada Cero Se seguimos No veo nada, tío Ahora sí que sí Voy a tirar una venga a la gente Joder Bueno, espera un momento Me hace un... Es que es una putada que te puedas hacer solo 12 4 tío O sea... Ah, no puedo Qué putada, tío. Uf, eh... Vale, no obstante, tiramos la, la bengala, ¿vale? Uy, me he equivocado. Necesito ver qué hay ahí. O sea, es que no veo una mierda. Porque se supone que está ahí, tío, al final de la cape. O sea, tiene que estar por aquí. Nada. O sea, bueno, estará allí, ¿no? Supongo. Muy confuso, tío. Y sin linter... Es que sin linterna es súper chungo, cabrón. Eh, vale, no sé por qué voy con la linterna Pero bueno, con la linterna digo la cruz Vale Supongo Supongo que será por aquí el final de la cueva, ¿no? La madre que le parió, tío O sea, ¿qué habrá aquí, tío? Esto es el final de la cueva, ya, ¿no? Un bicho, aquí un puto boss o algo, ¿no? ¿What? Entiendo O sea, Dios mío O sea, vale, ya me acuerdo, tío O sea, aquí había más bichos todavía había más putos bichos, ¿eh? No es coña, ¿eh? No había más bichos aquí aún Vale, tres monedas Espero que me dé para, para hacerme aunque sea un C4, tío porfa. O sea, por favor ¿eh? Dime que sí, tío ¿Qué te falta, buf? Menos mal ¡Oh! La gloria, compadre eh, Vamos a ver si ahora podemos llegar a... Ya me entendéis, ¿no? Remontar un poco el vuelo, eh, chavales Porque si no estamos eh, fodidos Vale, nada más en el suelo Nada más Ok Let's go Vale eh. Uf, va a ser chungo de cojones Esta parte, la verdad eh, me, me reventó Bueno, me reventaron Literalmente Por eso morí, tío Vale, vamos a ver si llegamos al final O oh, no sé si me desorienté No tengo ni idea, ¡Hijo de puta! Ni puta idea Es que claro, son tantos Son 6 o 8. Hostia, la tiré sin querer Son seis o ocho cuevas Pero es que cada una se parece un montón, tío O sea, es que son iguales, macho Vaya Creo que no hay bichos, ¿no? Vale, vamos a analizar un poco las circunstancias Sería C4 Ya, o Sombrero sea, de lleno Ahí, gente, antes de que me vea, antes de que venga, todo Vale, lo tiene al lado, nos ponemos la granadilla. Literal, granadas No me han visto, ¿eh, gente? Granada va, granada viene ¿Ese viene por mí? No, no, no, no, no, no Se murió, ¿no? Vale, no pasa nada, granadas, tenemos en el campamento O sea, infinita, supongo Vale, solo queda ese Vale, creo que no lo ha dado, pero bueno. Venga, última granada, compadre, para ti. Para tu body, churra. Honran. Espero que lo haya dado, gente. Lo ha dado. Le dio, ¿no? Vale, de puta madre. Nada, o sea, yo qué sé, pillaremos aunque sea todo el mat, que podamos de, de esta zona y nos vamos al carajo. Literalmente. Finalmente... Lo hicimos, ¿no? Ahí, Gareth. Ahora vienen 300 bichos más, imagina, ¿eh? Que me lo, me lo veo venir, ¿eh? Me lo veo venir, tío. O sea, creo que solo... Sirve, ¿no? Para hacerte la armadura, bro No obstante, llegar un momento en el cual sea interesante O algo, no, ya, vale, sobre esto De cosas Vale, se supone que aquí está Hostia puta, que ¿Qué cague, tío No haga ruido, perro Vale, se suponía que aquí está El gancho, vale, gente, pues vamos a buscar El gancho como un hijo de la gran puta Joder, qué mal rollo que das, tío Lo siento, señora Señora mutante Huele a ovo, ¿vale? Si mutante olía a ovo, gente. Vale. Full rucheito. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, cabrón. Ya me sé yo esa. Sos cerdo, ya yo me sé esa. Qué perro, ¿eh? O sea, espera un momento porque yo creo que aquí. O sea, o si no, voy a perder ahora el trading. Hostia, puta. Será perro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. Y el otro. No te quiero aquí a ti. ¡Hostia, hasta aquí! Joder, espero que funcione, gente. Es mi única oportunidad, eh. La reviví, Scooby. Vale, vale, vale. De hostias. Nada, nada. Oportunidad, de ir, Pues ya me pego de hostias aquí con el bicho. Ven para acá, cabrón. Espero que no esté el mutante, eh, arácnido, tío. Ah, ahora huyes, ¿no? Cuando tienes miedo, ¿no? De mí, ¿no? Su perro. Caíste, ¿no, perro? ¿Eh? ¿Qué me ha pegado? ¡Hostia, hay otro! ¿Cuántos bichos hay aquí, gente? La puta de oro. Vale, murió el bicho araña Es muy importante saber si ha muerto el bicho araña No ha muerto, ¿no? O sea, sí, tiene que estar por ahí, tío Estoy segurísimo Oh, oh, ¿hay otro bicho araña allí? Qué chungo, Tú tiene que ser el final de la cueva, ¿eh? No, no tiene sentido, cabrón A ver Vale, este ya es el que destruimos eh, ¿Cómo vencer a ese de ahí, tío? Es el último que queda O sea, es un bicho araña, ¿no? Supongo Sí, tío Es un puto bicho araña Vale, más riego más arriesgo Y la última granada Se la tiramos a él Y ya está, ¿no? O sea, supongo Está vomitando un poco de ovo, gente Vale, creo que le ha dado a Honran, ¿no? Vale, exagerado Menos mal Vuelvo a repetir Si la granada eh, estas partes estaría jodido Vale, miraré hacia arriba Porque no sé si aquí Es que aunque dice Aunque dice la puta guía Que está en un En un de estos Una piedra, tío o sea vale, hay más bichos, o sea más mutantes, creo que es la sí más mutantes. Estoy escuchando ahí cómo se mueven. Escucharme gente, la cueva más eh, grande y al lado donde eh, aparecemos, tío, no, no tiene sentido alguno. Vale, se supone que aquí debe de estar ya, ¿no? Por favor, de... no, más bebés no, tío, joder, ¿qué hago, bro? ¿Qué hago? Son muchos, tío, son muchos. No tengo más granada, no tengo nada, no, o sea, y F4 nada, no tengo nada para tirarles, gente. Bueno, sí, un cóctel de molotón, ¿no? ¿eh? A ver, podría ser Venga, vamos a... Vamos a... Pro... Hostia, la cagué, chaval Ah, ah Menos mal que no me han visto Chacho Vamos a ver Como son ciegos y tal ¿No los estoy quemando? Sí Sí, sí, se queman Sí, se queman, vale ¿Quién quiere... Eh, quien quiere un poquito de... Sabe y tal? Debe montantes montante A la brasa Con carbón Vale, debe ser ya el final, gente Debe de ser el final, eh This is the end My only frame En serio, ¿Y más? Hostia, pues aquí me puedo morir, eh, creo, eh. Porque como no le dé a ellos. ¡Madre! Me estoy yendo yo muy balante, eh. Cuidado, bro. Cuidado, men, Diana Men. Nada aquí para lootear, en serio. Escucha su madre. Worth it. Vale, espero que no haya más bichos, tío. Sí que lo va a ver, ¿no? Mal rollo, cabrón. ¿Cuántos putos? En serio, Bomberos, tío, expedicionarios Había ahí, matados El final de la cueva, decía Joder ¿Este es el final de la cueva? Mau, no, no lo parece, ¿eh? Espera un momento, me voy a... Nada, nah, iba a decir, me iba a percatar si aquí había algo Pero no había nada, gente, o sea, ni de way, No, way. Vale, eh... Puf, poca armadura me queda a mí, ¿eh? Voy a ver si tengo, aunque sea No, no, no, es demoníaca de desacción. Nah. No merece la pena, no, way. Eh, vale, vamos a ver si está aquí el gancho. Joder, ¿en serio? Hay más, tío. Hueso, hueso. Calavera. Joder, qué mal rollo, cabrón. Hostia, es la... Es la puta cape de los bichos arañas, eh. Más bebés. No, wey. No, wey, viene para mí, viene para mí, viene para mí el cabrón, eh. Vale, vamos a cambiarlo, gente. ya está, no hay otra, ¿Qué cabrón me dio, el eh, perro? Vale, dos golpes, gente, bueno, a ver. Mira, no está mal. Yo, perro. Tío, es que no le das, tío. No le puto puedo dar, macho. ¿Cómo que comer? Ah, vale. Oh, Exagerado los bebés. Los bebés niñas tío. ¡Joder de puta! ¡Bebés niñas ¡Que me queda uno, no? no! vea cómo vuelan. ¡Hostia! ¡Que me queda otro! Joder. Vale. Se finís se la vi. Monami. Eh, vale, creo que me, va, me voy a restablecer algo de vía, ¿no? Aunque sea, gente, en dos segunditos. Vaya locura la cueva. Y es la primera, ¿eh? Vuelvo a repetir. La puta primera cueva, tío. O sea, ¿estamos locos o qué? Estamos putos locos, tío. La puta primera cueva, chacho. Qué locura, ¿eh? A ver. Eh, Habrá más. O sea, más putos bebés satánicos, tío, del Uy, uh, Espero que sea aquí, tío. Joder. ¡Qué mal rollo! ¿Eh? No, no, no, no, no. Por aquí vengo, ¿no? No, no puede ser. En serio, me estoy liando, ¿no? Me estoy liando una puta barbaridad, tío. Ah, mira, puede estar aquí, por favor. Dime que sí. No, mierda. Y esto, munición de escopeta, nada. Sabró. En serio. ¿Dónde está el puto Garfio, gente? Me está estafando ya, ¿eh? O sea, si esto no es el final de la cueva, mamma mía. ¿Cuántos más bichos habrá aquí? Vale, no puede ser, ¿no? Gente, esto ya no... ¡Oh, ¡Hijo de puta, qué susto más ¡Oh, ¡Qué cabrón! ¿Cómo, ¿Cómo estás aquí, tío? Bajo el agua ¡Oh, ¡Y qué más! ¿Dónde estás? ¡Maldito bebé! ¡Danza ahí! Gente, qué narices le pasa a esta cueva Vale, asegurado Hay más Sí, tío, hay más putos bebés acuáticos La puta madre que le parió, ¿eh? Vale, creo que ha muerto, ¿no, gente? Ese. Oh, oh. Vale. Eh, eso va a estar más complicado de matar. Tengo balas, tío, por favor, dime que sí. No, tío. ¿Qué le puedo hacer, tío? ¿Qué le puedo hacer? O sea, quemarlo, ¿no? Supongo, al bicho. No saber si puedo hacerme, aunque sea 50 molotov, ¿no? Y como estamos, campeón, ese Magic. ¿Qué tal estás? ¿Cómo va este jueguecillo con Flower? ¿Cómo estamos? Aquí estamos, a ver si terminamos el de Fore La verdad, ¿eh? mamá mía Cómo eh, está de complicado, macho Para un jugador bastante complicadillo O sea, sobre todo porque Hay una cantidad de mutantes increíble en todo el juego Espero que no me vea Este es el, este es el más demoníaco Ya no lo veo, tío Oh oh. Como venga por mí La cagué Vale, más putos babies eh, Mirad por mí, mi gente Qué juegazo, eh... Que yo eh, me lo compré con un amigo El de Sound of Forest Está bien, a ver, no está mal Lo único malo es que, vaya, o sea La ubicación de las cosas es muy confuso Si no tienes la, la linterna de primera Te lo prometo, Magic Literalmente O sea, yo no tengo la linterna y estoy jodido al máximo exponente Porque no veo nada Todo el puto rato voy así A ver si eh, en esta cueva se supone que está el garfield Literal, se supone, claro Vamos a ver si es verdad o no el bicho debe de estar aquí, ¿no? O sea... El, el hombre araña... Es más babies, tío. En serio. No, no, no entiendo. Debe de ser aquí ya. Esto es el final de la cueva. No tiene sentido alguno. ¡No! Está bugueado. Menos mal. Triunfazo, eh! Increíble. La pena es que no haya generado un tuit, la verdad. El eh, campeón Magic. Pero bueno. O sea, como siempre. no Últimamente tuit es así. Ya lo sabéis de más que hay que hacer... Eh, una comunidad en base a lo que viene siendo todas las demás o sea, la plataformas y, y darle como menos importancia a Twitch, ¿no? En cierto modo. Tío, putos bebés, cabrones. Me han quitado toda la armadura. Estoy jodido, ¿eh? O sea, me voy a poner esta armadura eh, tenebrosa, a ver si no. Malos a tío mío, yo yo, diablo, voy petadísimo, cabrón. Voy full cheto, ¿eh? Con la armadura de, de mierda de mutante. ¿Dónde está, tío, los bebés? Ahora sí que sí. Astenerse de pegarme mordisco. ¡Guarro! Mamá mía, espero que haya muerto el bicho, eh. Está vivo. Vale, me carga a todos estos babies. No ser me esté pegando, coño. Vale, ya está, el otro baby. ¿Y si sí quieres te digo dónde está? El que, el, el garfio. O sea, bueno, el arpón, que me hace falta. No, o sea, está en esta en esta cave, ¿no? O sea, el mapa... El mapa lo dice, bueno, el mapa interactivo este que lo he tenido que utilizar La verdad, sinceramente, Magic Un poco de mierda, pero bueno Es que es eso, hay ocho cuevas eh, Y los objetos más o menos ¿sabes? están de aquella manera distribuido es una locura A ver, a lo mejor voy mal eh, Y no es el final de esta cueva, y me estoy metiendo en otro puto lado Pero se supone que está en una roca En un maletín, ¿no? Se supone What the fuck Espero que no haya más putos pichos Vale, aquí está, del tirón Menos mal, te lo juro Ah, la linterna La linterna es que sin esto no podía cogerlo, claro Por eso necesitaba el, el, el, el Garfio El puto Garfio de los huevos Estaba loco ya por pillarlo Estaba hasta los cojones, la verdad, no te voy a mentir Digo, tío, pero ¿dónde, dónde cojones está ahí? Que no tiene sentido Y la linterna está aquí al ladito, en cierto modo Lo de la nieve, ¿no? Supongo Que necesito rucharme este juego y terminarlo mmm, Ya, o sea, literalmente Sabe, ya sabéis de más eh, campeón Es eh, Magic una semana y el juego está en la mierda A ver cómo va, primera vez que lo hago Ah, o sea, solo es para esto O sea, en plan, pensé que lo iba a disparar Algo, no me jodas que aquí más bicho ¡Oh! ¡Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta! Ese bicho me puede dar Por culo al máximo oponente así que voy a intentar Quemarlo, ya, los siamenses ¡Oh, hijo de puta! ¡Oh, cabrón! ¡Qué cabrón, tío! Voy a tirar el otro costo del molotón Me he quedado sin nada, ¿eh? Aleluya La linterna eh, la, eh, conseguí sin eso Sin el, el cacharro este El Garfio Ay, No sé, claro, que lo que pone también en la Oh, espera no quemarme En la guía no, es un mapa interactivo Está bastante bien ¡Mama! Bro, funcionará esto Gente, me cago en la madre que le parió ¡Oh, No te puedes hacer el A ah, como descubrimiento Pégale un tazazo A ver Vaya puta mierda, cabrón. Me cago en tu muerto. Literal, ¿qué cojones le pasa? Vale. Supongo que también en dúo es mucho más fácil, tío, el juego. ¿Dónde estás, cabrón? Te vi, ¿eh? de puta, a ver si le doy. Vale, ahora. Le he dado. Cabrón, no hace ni mierda. Amazing. Le meto un hachazo y ya estaría, ¿no? O sea, yo creo que estará muerto ya, ¿no? El tubo bien hecho pillar la pada, ¿verdad? Bueno, la parte de lo que viene sin todo, ¿no? Cómo se llama eh... <risa> sabía que lo querías utilizar eh, Poned de esos de foremapas mapa y desarrollar de mapa interactivo vamos. pero si quieres te lo paso por aquí a ver es la cosa o sea este tipo de juegos están a ver es un erliace están mal hecho y no le puedes pedir peralormo. Y por eso la peña pues se tiene que ir distribuyendo un poco con esto por cojones Vale, por narices, la verdad Ya sabéis que han vendido el juego como si fuera un juego completo Y la verdad es que no es un juego completo Es un early access y a ver Cuando sacan, por supuesto, la actualización Se supone que dentro de 8 días Si sí, yo con un amigo y, eh, estamos haciendo eh, la casa antes O sea, sí, ahora yo la casa La verdad le he dado poca prioridad O sea, ruchearme el lore a punta pala Ya que el inventario está muy bien, Magic Y por lo menos, ¿sabes? Puede llegar a tener todo En el puto inventario, lo malo es eso Que no tienes huecos, o sea, apenas Te haces 4C4 y ya estaría Vale, pues ya está, ¿no? O sea, es esta parte y no tengo que hacer... Bueno, ya pillé la, la puta... ¿Me entendéis, no? La, la disparadora de flechas. La balista. Está bien, no obstante. Lo malo es eso, que me ha dado mucho coraje que sea un early access... Y que el juego a lo mejor se pegue, yo que sé... Siete años en early haces Como le pasa al Star Citizen y viceversa. A la larga. Además que de la cantidad de problemillas que tiene... También son jodidos. Pero está bien, o sea, para echar el rato... O sea, es un surbi muy soft. Por un survi sería, pues, mueres y... Ya está, ¿sabes? se Acaba el juego... A la primera, pero está bastante guay O sea, no obstante No puedo hacer otra cosa, ¿no? O sea, o, o cómo va De aquí salgo dónde cojones saldré, mancho